Bienvenidos a su programa Fiesta Mayor en este sábado por la noche Les mandamos un cordial saludo Un abrazo fraternal a todos y cada uno de ustedes Donde llega la señal de avia, ya Yala Televisión Y ya no más Voy a dar la cordial bienvenida a mi querido Maxicho que está conmigo. Buenas noches, Max, qué gusto. Mi querida Lidia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Queridos amigos, un abracito como siempre y enviarles las felicitaciones respectivas a todos los cumpleaños. No Exacto, siempre, cada día cumplimos añitos con diferentes familias. Después de haber vivido un, un pasado fin de semana con mucha actividad folclórica, había ya sí. le estuvo transmitiendo la fiesta mayor de los Andes. Ahora se viene otro acontecimiento muy importante dentro de lo que es el mundo andino. Como siempre, estamos agarrados y sacando en adelante a, nuestras, a nuestra cultura, claro nuestro folclore. Sí. Y eso vale realmente a nivel mundial nos valoran mucho. Exactamente, hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre el año nuevo andino masónico y del Chaco, sí señores, estaremos con un grupo invitado, además estaremos con entrevistados, hablaremos de esta temática tan importante para nuestros ancestros, para nuestros abuelos que nos han dejado estos conocimientos muy importantes del cuidado de la madre tierra, de este tiempo que ya se aproxima, que la próxima semana vamos a recibir uh -huh. una, un nuevo año, un, eh, según nuestros hermanos eh, historiadores, nuestros hermanos sabios, marataka un año que termina y otro que empieza, a recibir Exacto. los primeros rayos del sol con, men, con una mentalidad muy positiva sobre todas las cosas, dejar lo que pasó en el pasado y recibir renovados, haciendo una reingeniería entre nosotros y nuevamente recibir esas energías positivas que tiene nuestro padre sol. toditos nos vamos a ir a donde Exactamente. No sé, no sabemos aún todavía. Muchos están alistando para las diferentes actividades. Sin embargo, usted también nos puede mandar sus mensajes de donde se encuentre. A nuestra línea de WhatsApp, queridos amigos, al 730-93528. Recuerde que en el Facebook también nos va a poder encontrar como Avia Yala TV en las diferentes redes sociales de este medio de comunicación. Mi querido Maxicho. ¿Usted nos tendrá sorpresas el día de hoy? Claro que sí, claro que sí. En la elaboración de bebidas, sugerencias para ustedes, queridos amigos, lo tendremos para que esa noche más fría. Oye, sí, si ya está nuevo... haciendo frío, mi querido Maxicho. Sí, la verdad, está helando, está helando. Ya está... Uh, usted puede ir a comprar uh, la zona donde siempre paso, ¿león de eh, cómo es? De Max Pedro de la Gasca ¿Ya? y Buenos Aires. Las famosas tallachas, que son buenos para pulmones. De oca, los pulmones. Sí. de hizaña, sí, sí, sí, sí, más sí. Bien, Exactamente. de Exactamente. Eso eh, siempre mi mami decía. Eso es bueno, hijo, para los pulmones. Así que siempre yo ya estoy esto. No solamente ¿Te para, para te los pulmones, cuenta? sino también para los riñones, problemas diuréticos, entre otros. Que bueno saben pues nuestros abuelos porque en este tiempo precisamente este producto sale a la venta y normalmente se lo comen las diferentes comunidades y hoy por hoy esto ha trascendido en las diferentes ciudades y es parte de nuestra gastronomía, si se podría decir. Así es. En cuanto a lo que son las tallachas de Izaña vamos a hablar de las de las galletitas de, de pito de cañagua con lechecita que están congeladas. De el Tarwi. Bueno, este tiempo también vamos a encontrar este, el tiempo de las eh... Estas vainitas, eh, ¿qué se llaman? Me voy a acordar ahorita, que vienen con las isitas precisamente en la fiesta de San Pedro. Esto ah, aparece. Yeah, yeah. Sí, sí, sí, sí. sí, sí, y sí estos sí. productos que precisamente en este tiempo siempre están de época. ¿Eh? Vamos a hablar de esto y mucho más más adelante. Momento de agradecer a nuestros asociadores y vamos a hablarle de la industria boliviana. Hablamos de EMAPA, porque EMAPA apoya la producción boliviana. 100% hecho en Bolivia, señores. Sí, hablamos de los riquísimos productos que tiene Mapa. Sí, productos nacionales de calidad y a precio y peso justo, pensando en tu bolsillo y en el de la familia boliviana. Arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción de alimentos en ¡Eh, Mapa, señores, porque Mapa está en tu hogar. Ahí está muchísimas gracias en Mapa por apoyar también este producto, este el programa que es Producción Boliviana. Bueno, y compremos lo nuestro, apoyemos a nuestros producto productores bolivianos. Lo habíamos adelantado, estamos con invitados especiales, ellos ya están listos, mi querido Max, ¿los conocen? ¡Oh! ¡Cómo no! <ríe> años, años. Sí. Ahí está, grandes compas, sí. amigos, grande familia, siempre ellos eh, transmitiendo su música, no solamente a nivel nacional también, ellos fueron a nivel internacional Ay, qué lindo. grandes representantes ¿no? claro que sí los vamos a presentar con un fuerte aplauso aquí en su programa a nuestros invitados especiales Moxa Uma ¿Eso? Agua Dulce Bravo Ya llega San Juan y es momento de disfrutar unos deliciosos haddocks. Planeas cada aderezo y acompañamiento, pero lo que no planeas es que te caiga mal. Ese antojo resultó más pesado de lo esperado. Con Superal Digest, supera la pesadez estomacal con rico sabor a naranja y limón. Pídelo en farmacias y buen provecho. Superal Digest es un producto de droguería Inti, porque con salud todo es posible. Estás viendo. Fiesta Mayor. Ya regresa. Fiesta Mayor. Qué linda es nuestra música de nuestros ancestros, de nuestra música autóctona. Mi querido Maxicho, continuamos con el programa. Sí, la verdad que sí. Y hay que saber valorar que todavía en muchas provincias los matrimonios... Se siguen Interpreta. celebrando con ellos, ¿no? Sí. Son nuestros principales invitados. Además, ellos acompañan toda la ceremonia del IRPACA. Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando mis, mis hermanos eran unos jovenzuelos y yo una chiquilla, sí. se encontraban los amigos con estos instrumentos de nuestros ancestros, estos instrumentos nativos, en las esquinas de los barrios, sí, ¿No? O los en amigos, las o en las placitas, y cada viernes siempre había un ensayo, había ciertos días, sí. y estos grupos, estos grupos autóctonos se acompañaban, acompañaban a diferentes eventos como son las cirpacas, los cumpleaños, este el conteo de regalos, infaltable dentro de o estos acontecimientos. Para ir a recoger a los prestes Exacto. que siempre estaban ellos. La verdad que hasta el 95 todavía le hemos estado disfrutando en la ciudad Ajá. del Alto, le hemos estado viviendo ya poco a poco creo que ya se ha ido perdiendo. Y Pero aún, lo único que hay que pedir es que a recuperemos. los chicos, sí, recuperemos, recuperemos, ¿eh? porque es Parte de nuestra cultura, parte, parte de, de nuestra ser. esencia, mi querido Maxicho. Lo, lo, que, lo que decían nuestros hermanos y hermanas aymaras, eh, los que conocen dentro de este mundo, de este movimiento muy importante que nos han dejado nuestros abuelos, de estos conocimientos, es que para recibir este próximo año nuevo andino amazónico y del Chaco, es que tenemos que primero empezar con varias premisas. Dentro de esto tenemos que parar y decir a dónde vamos. ¿no? Así es, así eh, es, encontrarnos es. con nuestra identidad, ¿no? Muy bien, Dios. Cómo dicho. nos identificamos, ¿no? Respetando siempre a la madre tierra, a nuestros seres queridos, a nuestros ancestros, a la madre, al Tata Inti, a la madre tierra, que nos da pues todo para el día a día, para comida. La madre tierra nos acoge, es nuestra casa grande, como decía, ¿no? ¿Verdad? Así que de este tema vamos a hablar el día de hoy cómo debemos prepararnos precisamente para recibir este año 5500 mil 30, 30 que se aproxima, ¿no? Ya Eso. la próxima semana habrá diferentes ceremonias y mucho más. Pero también vamos a brindarles un consejo importante gracias a Inti, mi querido Maxicho. Yo sé que en Gran Poder todos lo han tenido en su bolsillo. Al día siguiente, <risa> claro que sí. Estamos hablando de Resaca Inti. Y nos dice, ¡Fuerza Moreno. Ya llega la fiesta del Gran Poder junto a Resaca Vamos a bailar con devoción y vivir momentos inolvidables. Comparte la alegría de un gran poder antiácido y analgésico. Hagamos que se sienta nuestro gran poder. Resaca la solución a los males fiesteros. Es de Droguería Inti. Porque con salud todo, todo es, es posible. posible. Sí, señores, porque este mañana precisamente continúa el preste ya finalizando la fiesta grande. Mañana será el preste mayor, precisamente todas las fraternidades van a participar de, la, de esta gran eh, misa primero, en honor al señor Jesús de gran poder, para luego ya compartir cada una de las 76 fraternidades que van a confraternidad con los prestes mayores 2022. 20, 20 2020, 2022. 2021-2022. ¿no? Exactamente, exactamente. Por esta pandemia creo que hay un poquito. Bueno, pero se entiende. Se entiende Nuevamente hemos se retornado. Entiende, Momento de hablar con nuestros invitados especiales. Móximo, ah, 41 sí. años, le cuento. De oh, música, de trayectoria, se están viendo a las bodas de, de oro logros y de mucho más. Vamos a darles bienvenidos, hermanos. Qué gusto tenerlo y vamos a darle el micrófono a Don Leito. Bienvenido, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches, Lidia. Un placer estar aquí en tu programa y un saludo a la linda gente que está viendo, sí, no está no está viendo. ¿Qué, qué podemos hablar de los 41 años de trayectoria, de persistencia. Cuántas generaciones. habrá háblanos un poquito del grupo. Realmente son muchos años, 41 años, y han pasado, como tú dices, eh, muchas generaciones Ajá. y también muchos grandes músicos que Exacto. están en este momento en otros, eh, en otros grupos. Eh, justamente estamos haciendo un recuento de todas las actividades que hemos podido realizar y creo que estamos satisfechos de toda la tarea que hemos podido Qué llevar a cabo. ¿no? Eh, nuestro, nuestro principio siempre, el mantener, recuperar nuestra música, nuestra identidad. No cambiamos en esta nuestra perspectiva y vamos a seguir con ese trabajo. ¿no? Eh, estos 41 años nos han traído una infinidad de, de grandes, diríamos, satisfacciones Hemos ganado el premio a ¡Qué lindo! <risa> no, todos sí. este premio, no todos ganan ese premio, ganan. ¡Qué orgullo este para los bolivianos sí. y para nosotros los paseños! Y además ha sido en una de las primeras veces, además como un homenaje también a la, claro. nuestra música ¿no? También hemos hecho una serie de conciertos, discos también ya los, los hemos presentado Creo que estamos dejando de alguna manera el trabajo que hemos hecho en Moxaúma esto justamente para las futuras generaciones que para puedan comprender cómo es nuestra cultura. Claro, y si tendríamos que recordar a los fundadores y a aquellos que han sido los eh, que han creado esta agrupación, ¿cómo nace, dónde nace, en qué zona nace? A ver, porque estas agrupaciones siempre son tradicionales en las zonas, lo había dicho yo hace unos instantes eh, claro que atrás. Claro sí. eh, Bueno, el grupo nace pues en la famosa calle Bustamante, Ajá. en la casa de Víctor Hugo Gironda, que, bueno, un saludo a Víctor Hugo, a que se un, poquito, sí, un poquito enfermito, <risas> que se recupere pronto, ¿no? eh, Ahí justamente en su casa se ha, se ha fundado el grupo, ya hace 41 años, ¿no? Estaban, me acuerdo, el Pato, estaba justamente ¿Quieres? el Freddy Gironda, Víctor Hugo Gironda, el Bombito, Jesús Agramont, ¿no? los primeros no, vamos. De ellos ya prácticamente, bueno, muchos han tomado otros rumbos. Todavía está Víctor Hugo, está también Freddy y mi persona también. Ajá. Y nosotros ya, bueno, al tiempo ha hecho de que nos veamos... Eh, Dispersando sí, por sí, diferentes sí, sí. rumbos. Sí, y, y creo que de todos modos, la, digamos, la idea con que ha nacido Moxama se mantiene. Se mantiene firme y creo que estamos en ese trabajo. Ahora estamos compartiendo con grandes músicos. Claro. Ver, ¿no? Son prácticamente... Selección de músicos, además, sí, diría sí, sí, yo. yo diría ahí una, ahí tenemos a un artista que tiene la agrupación también suya. Está un hermano representante de Copacabana también. Claro, aquí, está. aquí está mi querido Renequito, que siempre está en Moxaúma. A ver si los presentamos, don Leito. Claro, sí, a Pedrito también. ¿no? Ahí ah, está. A ver, ahí está. Sí. Ah, de, a ver, ¿a quién aquí acá? a Justo. A Justo, ya. A César, Willy, ¿no? Y son, son más, me decía, de Moxauma, ¿no? Ah, ¿Cuántos tenemos... componentes? Bueno, van Uy. van van rotando. En este momento estamos como unos 25 componentes, wow. sí. Nos estamos viendo aquí solamente la selección. Ah, muy bien, para nosotros un lujo. Y mi querido Maxito, estaba preparando, por supuesto? Claro que sí, mi querida Lidia, ¿por qué no? Que se refresquen también claro, nuestros queridos. Claro, claro que sí. Ahí está. ¿Sus Como Huis ellos lulu. dicen, unos buenos, ¡wislulus! <risa> ¡Qué bueno! <risa> claro que sí, pues, es que así se dice, ¿no? Don Leito. Si Eso tendríamos... es, con Leito nos conocemos. Ah, nos conocemos a, años, así. Años, Años, ya, sí, claro. los hermanos, la verdad que sí, me siento orgulloso de poderlos escuchar. Sí. Y eso, ahora que estoy justamente con las provincias trabajando, es más orgulloso. Claro, ¿no? La verdad, porque claro. nosotros, antes a los turistas los veíamos vestidos así nos sentíamos más. Pero ahora, ya que hemos recuperado esta identidad, nos sentimos muy orgullosos. Ya, claro. tú lo has dicho, mi querido Max. Qué orgullo para nosotros. Ahora sí, voy a invitar, voy a invitar, Lidisita. Leíto, hermano querido. Qué gusto volver a verte. Sí, gracias. Ya nomás. Ahí está. El cumpleaños de Lidia lo va a celebrar con Moxauma. Mínimo, mínimo. Eso. <risa> Nuestros invitados Chilín, especiales. El bautizo de, también. De, claro que sí, Su <risa> Don Leito, ¿a quién podríamos mandar saludo hermanos que han pasado por Moxauma, que nos están viendo en sus momentos, grandes artistas ustedes que me han dicho que han estado, pero que ya no están dentro de la agrupación? Uf. Ah, vuelven dice, uno ¿no? De los grandes amigos que, que ha estado compartiendo con nosotros también, Ajá. César Junaro, ah, don un gran saludo César, para él. Sí. ¿no? Lo hemos compartido muchísimo ¿no? con, con él. Y hay muchísima gente, realmente no sé por dónde empezar. Wow. <risa> Wilmer Ríos que se encuentra en este momento en, en Coroico, eh, una grata sorpresa, sí, nos, sí, ha, sí. nos ha enviado unas fotos de una escuela que está haciendo allá de, de músicos. Qué lindo. Realmente es un trabajo muy... Will, cada vez que, que yo llego a Coroico Don Wilmer siempre me encuentra Ay, no, Yo soy de los moxa aquí están las otras, esta es mi música qué hermoso dejar estas huellas no en los amigos Bien, y que verdad. nuestros amigos sigan trascendiendo con el arte con la música y con la música de nuestros ancestros donde se encuentran eso nos es lo, encuentran. Más lo más importante Jesús Sagramón, que se encuentra allá en Brasil también un saludo para él Claro. ¿no? al doctor Marco Valencia también un saludo que nos ha acompañado muchísimo tiempo también un cordial saludo tenemos mucha gente por todas lados. Realmente. Vamos sí. a seguir hablando. El Huanchaco también que se encuentra en Francia. En Francia. ¡Guau! Wow, el... Grandes música. artistas sí, a nivel nacional e internacional. Muchísimas Don Leito, vamos a estar hablando más adelante, más de la trayectoria de, de nuestros hermanos de Moxa, Una. Moxa Uma queremos seguir disfrutando y bailando. Por favor, claro si sí. me permiten. Por favor, un salud, salud saludo con los salud. Saludo. Y a seguir disfrutando callaya, más de la hermanos, música allá, ya ya! Ahí está Los dejamos, señores, con la buena música en vivo de la agrupación Moxa Uma, aquí en su programa ¡Fiesta Mayor! Autóctona y estos ritmos musicales Que prácticamente se eternizan Como nuestros abuelos con sus conocimientos Que nos dejaron, ¿no es así ah, mi querido sí, Maxi? Sí, es la verdad que Llega al corazón y Así valora. que retrocedamos unos sí, añitos sí. atrás sí. Esos momentos que nuevamente eh, Lo estamos viviendo, este tiempo Es un, un tiempo de nuevamente Reencontrarnos con nosotros Reencontrarnos con nuestros saberes Con nuestros ancestros y con los diferentes conocimientos que nos han dejado nuestros abuelos y nuestras abuelas. Así es. yo quisiera empezar esto, la verdad. Eh, nuestra juventud uh -huh. todavía como que no está agarrando un poquito. Y es por eso que, que quisiera pedirles a Moxauma que empiecen a poder ir a los colegios y transmitir todo Estos esto. Estos conocimientos, Lógico, nuestra música. Nuestra música, Además, empezar desde nuestra música. Ah, Exacto. Y luego ya para que ellos mismos vayan investigando y viendo Realmente, la potencialidad de cultura que nosotros tenemos La riqueza tenemos. de cultura que tenemos, ¿verdad? Mi querido Maxicho, vamos a seguir hablando de este tema Antes nos vamos a ir a un consejo importante gracias a EMAPA Porque EMAPA apoya a la industria boliviana Lo hecho en nuestro país Y es importante apoyar al boliviano con un boliviano Sí, señores, hablamos de EMAPA En sus diferentes sucursales que tiene nuestro país Hablamos de arroz, aceite, entre otros productos Productos nacionales de calidad y peso justo Pensando en tu bolsillo y en el de la familia boliviana Señores, arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más Solo en tiendas y supermercados de empresas de apoyo a la producción de alimentos Emapa, señores, porque Emapa está en tu hogar Y bueno, junto a Emapa, señores, nosotros vamos a compartir con todos ustedes Una nota que hemos preparado, hemos realizado una entrevista, mi querido Maxicho Sí, hemos realizado una entrevista muy importante a un hermano que está precisamente eh, haciendo hace muchos años conocer todos los conocimientos y las sabidurías de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros achachilas, y del vivir bien, del sumacamaña, ¿Verdad? Oh. Hablamos de nuestro hermano Fernando Huanacuni de la comunidad Sariri. estuvimos hablando con él sobre este año nuevo andino amazónico y del Chaco, ahora andino, año nuevo andino del hemisferio sur, porque este mm. tiempo vamos a vivir este año nuevo andino del hemisferio sur, que allá engloba muchos países, ¿No solamente nuestro país, sino muchos países y precisamente del significado del por qué y en qué tiempo estamos. Hemos hablado con él. Queremos compartir esta nota con todos ustedes. Esto saber que desde el año 1492 ocurre el proceso de invasión y exterminio de los pueblos indígenas originarios. Este proceso durante la colonia intentaron borrar nuestra memoria y nuestra identidad, pero todo ese proceso más de lo contrario fortaleció a los abuelos, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, porque al final estamos hablando de nuestros abuelos, quienes recuperaron, lo guardaron conservaron, preservaron, porque esta es la parte central de nuestra identidad. Durante el periodo republicano, también nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestro año nuevo, estuvo en la clandestinidad, porque el proceso republicano tampoco coadyuvó para que pueda recuperarse, como lo que estamos haciendo en este, en este momento. Pero desde el proceso y la etapa del Estado Plurinacional, la, el festejo, la recuperación de nuestro año nuevo, Aka, Marataka, Machakmara, ...decimos en Aymara, en Quechua, Inti, Raimi... ...es un proceso oficial... ...en la cual empieza a visibilizarse... ...y empieza a difundirse... ...no solamente en Bolivia... ...sino primero en la región y luego en el continente... ...hoy en día, nuestro Año Nuevo tiene un valor fundamental... ...de recuperación como eje central de nuestra identidad... ...porque nuestro calendario, los calendarios ancestrales... ...el calendario andino entre ellos... Puedo hablar del calendario maya, del calendario amazónico, del calendario azteca, de varias culturas, del calendario mapuche. La característica de nuestros calendarios es que describe los ciclos naturales de la vida. Nuestro calendario está basado en los ciclos naturales de nuestra vida, es decir, los ciclos solares, los ciclos lunares y los ciclos de la madre tierra en la cual, en esa convergencia, hablamos de solsticios y equinoccios. Por lo tanto, nuestros calendarios ancestrales, y el andino en particular, tienen una precisión de describir los ciclos naturales, cósmicos, telúricos de la vida. Cuando hablamos de calendarios, definitivamente se nos viene el calendario gregoriano, que es el hegemónico, que el, eh, hoy rige nuestras vidas. Ese calendario no tiene ninguna relación con los ciclos cósmicos, no describe nada. Por ejemplo, el primero de, de enero no ocurre nada en el cielo ni en la tierra, no ocurre nada. No hay un ciclo de equinoccio, de solsticio, de cambio por lo menos de estaciones, nada. Simplemente es un calendario convencional, inexacto, impreciso. En cambio nuestros calendarios están basadas bajo los ciclos naturales que ocurre en la vida. Por lo tanto está ligado nuestra actividad a los ciclos naturales, en este caso agrícolas. Porque es sabio primero descansar, dejar cuando está descansando la madre tierra, preparar una etapa diferente. Pero cuando empieza a llegar la nevada, cuando empieza a llegar las lluvias, es sabio también sembrar. Por eso nuestro calendario es un demarcador de todas nuestras actividades. Nuestras actividades están basadas en nuestro calendario lunisolar, porque esa es la característica que tiene. Nuestro calendario es lunisolar. Por lo tanto, nuestras actividades están sumergidas en todas nuestras actividades. Aquí tenemos ya una referencia. Ya muchos investigadores durante mucho tiempo han ido dedicando la recuperación de nuestros calendarios. Y ahí tenemos un calendario de consenso bajo las referencias de los hallazgos arqueológicos que tenemos en Tihuanaco. Tihuanaco es una de las bases fundamentales de los restos y templos arqueológicos astronómicos que se encuentran aún hoy incólume, parado de pie ahí en, en el altiplano boliviano. Estamos en este momento en el año 5529. Y vamos a pasar el 21 de junio al 5530. ¿En qué se basa este calendario? Se basa, vuelvo a reiterar, en todo el proceso antes del Tawantinsuyo. Estamos hablando del periodo de Tihuanaco, porque el periodo del Tawantinsuyo es reciente, ¿no? eh, antes de la colonia. Pero antes del Tawantinsuyo había un periodo más largo de nuestra historia, que es el periodo de tiwanaco. Tiwanaku, dicen los investigadores, que ha ocurrido entre 3.500 a 4.000 años antes de la era común, más los 2.000 años que estamos transcurriendo, se suman los 5.530, que es este caso en la que vamos a celebrar en los diferentes sitios sagrados. Nosotros tenemos una visión, una cosmovisión, no vemos la historia de manera lineal, Nuestros abuelos siempre han basado la cosmovisión en la visión cíclica, circular. Es decir, ocurre una época y termina una época e inicia una época diferente. Hay ciclos pequeños y ciclos grandes. Voy a describir un ciclo pequeño. Por ejemplo, el día, en este momento es casi cerca del mediodía. Va a transcurrir la tarde, la noche, otra vez la madrugada y va a volver al mediodía. Es un ciclo pequeño. Pero hay otro ciclo también pequeño que nos puede hacer entender. En este momento estamos en el Huipipache. vamos a entrar al huipipacha, es decir, tiempo de frío. Después del tiempo de frío va a venir la primavera, va a venir el verano, va a venir el otoño y de nuevo vamos a llegar... Al invierno, a la época fría. Ese es un ciclo también que se cumple. Y empieza otra vez otro ciclo. Pero hay ciclos más grandes: de 500, de 1000, de 2000, de 4000, de 20.000, de 40.000 años, que nuestros abuelos conocían todo ese proceso cíclico del devenir de la historia. Por lo tanto, nos dicen los abuelos que nos encontramos en algo muy trascendente para nuestra historia. Estamos en tiempos de Pachacuti. Pachacuti quiere decir el retorno eh, de una nueva etapa, de un nuevo ciclo, la remoción del mundo, la inversión del mundo. Eso quiere decir Pachacuti. Por lo tanto, dicen los abuelos en la tradición oral que el año 1992 no solamente ha terminado un año más, no, sino ha, ha terminado una época de 4.000 años. Y desde el año 1992 estamos transcurriendo la nueva época de otros 4000 años de historia. fiesta mayor en este sábado compartiendo la música de nuestros ancestros música boliviana en rojo amarillo y verde orgullosos <ríe> orgullosos de ser boliviano y a todas las familias que se encuentran fuera del país nos están escuchando exactamente lo habían dicho nuestros hermanos invitados el día de hoy tenemos artistas repartidos por todo el país que han sido parte fundamental de esta agrupación que hoy cumple 41 años y bueno, han trascendido junto al arte, junto a la música, junto a esta, esta, en nuestras tradiciones, en nuestros saberes hasta donde ellos se encuentran, llevan su música, ¿verdad? Momento de hablarle de consejos importantes y vamos a hablarle de EMAPA, mapa porque Mapa Apoya, hecho en Bolivia. Sí, señores, vamos a hablarle de la producción nacional de calidad a precio y peso justo. Pensando en tu bolsillo, pensando en, en el bolsillo de la familia boliviana, arroz, aceite, azúcar, lácteos y mucho más. Solo en tiendas y supermercados de la empresa de apoyo a la producción boliviana hablamos de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 Resaca la solución a los males fiesteros Y es de Droguería Inti Porque con salud todo es posible. No se olvide mañana de llevar su resaca en el bolsillo. ¿eh? ¿Dónde está, dice Baxiche? Bueno, con este consejo importante vamos a seguir conversando con la agrupación que nos acompaña el día de hoy, Moxauma Agua Dulce. Está en su programa Fiesta Mayor. Vamos a hablar más de su trayectoria y, y obviamente, del significado que tiene el nombre Moxauma. Se están compartiendo sus chislulos. Con Renecito, Renecito, ¿qué gusto? Oh, ¿De día. cuánto tiempo? René, gracias por acompañarnos con la linda música. Y bueno, yo decía y compartíamos con los compañeros, en este tiempo de pipacha, del tiempo de frío, sí. estos son los instrumentos que se interpretan dentro de lo que es el calendario agrícola. Sí, han habido investigadores que han... Que han datado, digamos, los instrumentos de, de, de carrizo abierto, Ajá. por la fenomenología en el tiempo de la época seca, ¿no? del autipacha, que es el gran tiempo, del huipipacha es el tiempo del frío, pero el autipacha es el tiempo frío, el tiempo seco, sí. que va aproximadamente desde el 3 de mayo, que es la fiesta de la cruz en los Andes, sí. hasta el 2 de noviembre, que sería cuando empieza el anata, la fiesta de los muertos. Todas las... Todas las situaciones en los Andes siempre son dobles, ¿no? Siempre tiene una antípoda masculina y femenina, sí. su complementario opuesto, ¿no? La plaza y la, y la torre que representa lo femenino y lo masculino, Orkou, Orkou y Uma, ¿no? El cerro y, y el agua. Siempre Exacto. está lo masculino y lo femenino dentro y... de estas fiestas. Entonces, estos instrumentos que estamos interpretando, hemos tratado de hacer una selección de instrumentos de carrizo abierto, Ajá. de zikus, que son de esta época, de la época del frío, de la época seca, de la época en la que no llueve, de la época de las heladas, cuando se hace tunta, cuando se hace chuño, Contece, que tiene que ver sí. con, toda, con, toda es, con todo este contexto y este entendido de lo que es la realidad en los antes, ¿no? porque eh, la música en sí mismo no es el fin de los pueblos, no, los pueblos procuran hacer... Eh, la música para poder llegar a un fin, ¿no? Tiene Ex un objetivo mayor. Exactamente, tú lo has dicho, y es importante no solamente interpretarlo sino también conocerlo, y dentro de lo que es la música autóctona tenemos muchos conocimientos, muchas costumbres, y obviamente tú lo has dicho, relacionado con los instrumentos, es el tiempo también que estamos viviendo. Ya para lo que será la, esta semana que viene, para el tiempo, para este nuevo tiempo que vamos a vivir dentro de lo que es el mundo andino ¿dónde van a estar ustedes? ¿Se ¿Van a ir hasta Tijuana, tienen algún una actividad acá? si ¿Sí nos pueden eh, hablar un poquito? Esperemos sobre? tener algunas actividades, hay, una, hay un encuentro en estos días, en Corpus Christi, dentro de dos días hay un encuentro muy lindo en la región de, de Camacho, donde van a estar por, por Corpus Christi haciendo eh, gala de estos instrumentos que son el Sicuri Mayor. ¿no? Eh, Moxauma espera estar en alguna actividad de tipo cultural que vaya a rendir tributo a esto que se ha ido... Ha ido ganando fuerza a través del tiempo, ¿no? Eh, lo que es el Machachmara, el año nuevo que le han denominado andino amazónico, que es el nuevo ciclo, porque es hasta donde más lejos se encuentra nuestra, nuestra parte de la tierra del, del sol, sol, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí. Eh, Re, re, volvemos hacia el sol, entonces está el Inti Raymi en quechua, ¿no? la fiesta del sol, cuando se hace en el intiraymí se lo amarra y se, y se retorna a la vida, a esta vida cíclica, que una y otra vez vuelve con el don de la vida, porque la vida en los Andes es un don perenne no es un don que se va, no tenemos un cielo donde nos vamos, una vez que un ser tiene el etos, el alma, la vida, siempre va a estar presente, ¿no? Entonces todo un conjunto que rinde tributo a partir de lo fenomenológico a claro. estas a estas situaciones que son tan nuestras y que cada vez más van tomando espacios, ¿no? Tal vez a veces con mucho romanticismo y con algunas maneras sesgadas de ver la situación, pero es mejor que existan a que no existan, Exacto. ¿no? Entonces hay que ver y hilvanar un poco más fino dentro de lo que pasa, dentro de las temporalidades y todo esto para poder Heredar este conocimiento también a nuestros hijos, a nuestros hijos a, nuestros nietos, generaciones. a los que vienen después de nosotros, ¿no? Ya que este mundo es de ellos, nos han prestado, dicen, ¿no? El mundo es prestado, entonces hay que dejar un mejor lugar, un mejor espacio. Que no para, los que, para los que nos suceden, para los que vienen después de nosotros. ¿no? Ay, qué lindas palabras, René. Y bueno, nosotros queremos seguir disfrutando de, de la música, la música que hace que nosotros podamos transportarnos a este tiempo tan maravilloso. Yo decía, tenemos que buscar nuestra identidad para recibir precisamente este nuevo año. Y es lo que vamos a hacer, no solamente con nosotros, sino también con la música Gracias, de nuestros abuelos. Nuevamente, Lidia. por Gracias. favor, si nos podemos compartir Gracias. más de su música, nuevamente en su programa Fiesta Mayor, agrupación Moxa. Uma. ...estás viendo... ...Fiesta Mayor... ...ya regresa... ...Fiesta Mayor... ...Continuamos con, el, con su programa... ...Fiesta Mayor queridos amigos... ...luego de disfrutar la música de nuestros ancestros... ...momento de seguir hablando más de la historia... ...de nuestros pueblos... ...y para ello hemos invitado a un hermano historiador... ...él es Guiñol Quilla está presente en su programa Fiesta Mayor, hermano, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, qué gusto. Buenas noches, hermana Lidia, muy, muy agradecidos por la eh, invitación y gustosos de compartir los conocimientos que han dejado nuestros abuelos eh, en este tiempo que estamos eh, viviendo. Ajá. Ya próximos al 21 de junio Una Exacto. fiesta muy importante Dentro Exacto. del calendario andino hermano. Exacto. Junto a Max, junto a mi persona Mientras Max va preparándole riquísimo aperitivo claro sí. Vamos a escuchar sobre sus conocimientos Porque es importante seguir Seguir hablando de lo que nos han dejado Nuestros ancestros Estos conocimientos tan importantes Y sabios que nos han dejado nuestros abuelos Hermano Guiñol, ¿en qué tiempo estamos viviendo En estos momentos? dentro de la cosmovisión andina actualmente estamos en tiempo del huipipacha, uh -huh. el tiempo de la helada, es un tiempo marcado eh, donde predomina lo que es la cosecha, uh -huh. ¿no? eh, históricamente esta, este tiempo y las fiestas que coexisten eh, en, se encuentran sincretizadas en tres fiestas, ¿no? que empieza en 3 de mayo con la fiesta de la chacana, uh -huh. después viene eh, el Corpus Christi, que ya es eh, ya ya lo hemos pasado este jueves, ¿no? Y bueno, eh, el 25 de julio, que también va a venir, ¿no? Después todavía es Huipipacha. Exacto. ¿No? Eh, pero dentro de eh, la cuestión de la producción... Este, este, este, este, eh, estas dos fechas que han pasado, el Corpus Christi y el 3 de mayo, uh -huh. han sido pues eh, sincretizadas con fiestas de la cosecha. Eso lo podemos encontrar ya en los primeros cronistas españoles, donde ellos mismos mencionan ¿no? que los indígenas eh, practicaban en esta fecha ¿no? eh, la celebración, la ritualidad a los primeros frutos. ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, hasta, eh, hasta el 21 de junio ya tiene que acabarse toda la cosecha. ¿no? Eh, también eh, es tiempo del proceso del chuño, ¿no? sí. la elaboración del chuño actualmente sí. en, este, en esta semana ya se está llevando a cabo esto en las comunidades ya la pisada de chuñito, pisada de chuñito ¿no? y es bien interesante porque hay datos ¿no? hay una, un arqueólogo eh, que se llama George eh, es un inglés ¿no? que ha, eh, ha venido a Tiahuanaco justamente en 1870, por esas épocas, donde él ha podido apreciar en, en una procesión, dice, no una procesión de Corpus Christi, conjuntamente con un, un grupo de, de músicos ¿no? de aquella comunidad de Tiahuanaco, que dice que iban a la par, ¿no? porque el Corpus Christi era pues, el este, no es la procesión, ¿no? la Eucaristía y la procesión, es, de eso se trata el Corpus Christi, pero como han tratado de sincretizar, digamos, claro. en nuestras comunidades, eh, lo, han, lo han mimetizado la celebración de la fiesta de la aborción del Chuño, con, este, ...con esta celebración católica, hermano. Muy importante saber sí. toda esta información, hermano. Y justo en este tiempo nos estamos preparando para recibir... ...este nuevo año, este Marataca que termina... ...y empieza nuevamente el retorno de nuestro Padre Sol... Muchos hermanos y hermanas que están en este transcurso del conocimiento y para aquellos jóvenes y nuestras futuras generaciones, ¿cómo debemos de recibir, cómo debemos de prepararnos desde donde nos encontramos, hermanos? Ya, eh, nuestros abuelos se preparaban terminando todas las labores en el campo, ¿no? Uh -huh. Ya la pisada de chuño, eh, el trillar del trigo, de la cebada, uh -huh. ¿no? Del tarwi ya tendría que acabar antes del 21, porque ya es, digamos, esa es la fecha... ...donde va a comenzar un nuevo ciclo... ...un nuevo ciclo agrícola... ...un nuevo año... Pues uh -huh. o sea, marataca, ¿no? Uh -huh. ...para ello pues... Eh, ...generalmente, antiguamente... Eh, ...no sé si tú sabes hermana... ...en las comunidades donde uh -huh. nos cuentan nuestros abuelos... Eh, ...había una especie de bautizo con agua... Uh -huh. ...¿no?... ...dicen... ...antes jugaban en agua, no en carnaval... ...exacto... ...sino jugaban en sí. carnaval... En, ...justamente en San Juan... ...claro... ...¿no?... ...mi abuela decía... ...San Juan, San Juan, San... ...antes que salga el sol... ¿ah? ¿eh? Exacto. antes, sí. que, salga el antes sol. que salga el sol y de ahí viene esta tradición por ejemplo del San Juan de quemar lo viejo, lo antiguo, lo que ya ha pasado Ajá. para comenzar de nuevo con un bautismo de agua pero desde nuestra propia cosmovisión ah. no limpiándonos ¿no? Exacto. tenemos que recibir porque es muy importante en nuestra cultura los comienzos no el, el, el punto cero Ajá. ¿no? es importante cómo vas a comenzar ese momento con qué energía, así se va a ir todo el año ¿no? Exactamente. Ahora los lugares sagrados son muy importantes y los horarios. Mucha gente no va, va, va a poder llegar a estos lugares sagrados, pero desde nuestra casa cómo podemos recibir los primeros rayos del sol el mar? Sí. Eh, muchos eh, tienen la costumbre de ir a Tiwanaku, ¿no? Pero también por la distancia, ¿no? Uh -huh. eh, no es necesario. Acá, digamos, en Chukiavo, Marca, en La Paz, tenemos sitios eh, sagrados, ¿no? Uh -huh. Tenemos apachetas huacas. Y bueno, gracias a gestiones culturales de, del gobierno municipal en anteriores gestiones, se ha establecido fiestas en estos macrodistritos, en Periférica, en Cotaúma, en Ahí están ¿no? los lugares. ¿eh? Estos lugares actualmente son conocidos como Calvarios, pero en la, en, en la históricamente... ¿no? prehispánicamente estos eran pues apachetas ah, apacheta, lugares, sagrados. lugares sagrados por eso es que en algunos de estos lugares eh, todavía se puede encontrar a estos maestros, yatiris amautas uh -huh. que todavía están no están cumpliendo ese servicio de ayudar a la gente curando, viendo la coca uh -huh. haciendo mesas de salud, existe todavía en algunos lugares Qué interesante lugares. Max, ¿no? podemos seguir hablando de esta historia que nos han dejado nuestros abuelos, entonces tenemos lugares sagrados aquí en la ciudad de La Paz que ya están y desde ese lugar, esperar los primeros rayos del sol de nuestro Tata Inti y nuevamente renovados. Hermanos, muchísimas gracias. gracias. En otra oportunidad vamos a nuevamente convocarlo al programa para que nos pueda seguir hablando de nuestros ancestros, y estos conocimientos que tenemos que seguir alimentándonos. Mi querido no, Max, le ha preparado un riquísimo muchísimas aperitivo. Muchísimas gracias, hermano. Por hermana. favor, muchísimas gracias. Y que por sea un buen año, en Que no sea un este año. Buen año. Jallaya, ¿no? Jayaya. Jahuilla, jahuilla para todas las familias de Marca, ¿no? De... Que empecemos bien, con buena energía este año Que sea un año productivo, próspero Para todas las familias, hermano jallale. Muchísimas gracias, hallay hermano jallale, jallale. Y bueno, mientras vas disfrutando de este riquísimo aperitivo Nuestro invitado, nos vamos a hablarle De una artista, compositora, hermana boliviana Ella es Miriam Mita Nos vamos con ello al sector Nuestros compositores de septiembre, yo te he conocido al ritmo de las melodías De nuestro circuito. ...en las vísperas de San Miguel, al pie de su altar. Yo soy Miriamita, eh, cantautora de música boliviana, también soy compositora y pues... Eh, y, ...yo vengo de un pueblito muy hermoso... ...que se llama Tacacoma... ...en la provincia de La Recaga... ...muy cerquita de, de Sorata... ...actualmente estoy radicando en... Eh, ...en Miami después de 35 años... ...en California... Eh, ...salí a los 12 años de aquí de, de Bolivia al Brasil... ...luego me fui a Francia... ...lo cual pues eh, mi carrera comencé como a mis 12, 13 años... ...y en Francia he estado por muchos años también, por toda Europa, difundiendo siempre nuestro folclore. Comencé a cantar eh, así, poco a poco, poco a poco, cuando llegué al Brasil, digamos, también continué cantando, pero siempre eh, la, nuestro folclore boliviano. Mi primera composición, Pachamama. Estuve haciendo una gira con una, con una compañía de teatro allá en Francia, y así de esa manera me eh, yo pienso que me sentí me sentía sola en ese entonces en esa época y no yo añoraba a mi amada Bolivia y de esa manera salió el tema Pachamama que es en aymeral Pachamama <risa> ruarun tiriujuta caruita januila pampi tiri, Pachamama ruarun tiriuj Carhuita Janwila Bambi Chaltiri Paya Mama Suma Taika Cuya Paya Pretaya Sariri Sobre todo en, eh, en Europa eh, Como cuatro años estuve viviendo en Italia ...y pues los italianos o los franceses... ...digamos, la gente europea... ...es eh, gente que aprecia tanto... ...no, no quiero decir que... que los americanos no aprecien, no... ...pero lo que yo he sentido, ¿no?... ...ese amor que tienen a nuestra cultura... ...a nuestro folclore, a nuestra música... ...los europeos... ...es admirable... ...y también los asiáticos, te diré... ...porque una vez me acuerdo... que mmm, Tenía una presentación en eh, un teatro donde habían japoneses. Entonces, yo cuando, justamente cuando estaba interpretando el <ríe> Pachamama, yo vi que había una señora, una japonesa, que lloraba y lloraba. Yo decía, ay, ay. y cuando, cuando ya terminó el concierto, viene y me abraza llorando. Me dice, ¿sabes qué? Nunca he escuchado. Nunca, nunca, nunca esta interpretación, la interpretación y más que todo también, eh, digamos, eh, nuestro, nuestra música es tan contagiosa, ahí tenemos eh, temas que son tan sentimentales que yo pienso que llegan tan profundo en el corazón y, y en cualquier parte del mundo nuestro folclore aprecian a la gente le gusta mucho mucho no solamente la música también los diferentes eh, las diferentes danzas eh, les encanta a la gente en todas partes del mundo para todos los artistas mis colegas artistas bolivianos que viven en el exterior no dejen de difundir nuestro folclor porque la verdad es de que ya hace años que se están ya nuestros países vecinos están apoderando no solamente de las diferentes danzas folclóricas, como también de nuestra música. Veo que cada vez está más y más y más igual de nuestras danzas. Y también a mis colegas uh, artistas bolivianos que se dedican aquí, que están aquí eh, en, en Bolivia. ...por favor, sigan adelante... ...porque nuestro folclore es único en el mundo... ...único... ...y si Dios diría, ¿no?... ...que nos ha dado ese talento... ¿por qué no... ...tenemos que seguir adelante... ...yo hasta que... ...creo que esté bajo tierra... ...voy a seguir... ...a mí nadie me para... ...y voy a seguir cantando... Eh, ...interpretando mis canciones... Eh, ...en cualquier parte del, parte del mundo... ...vaya donde vaya... Yo voy a seguir difundiendo mi folclor que amo y amo a, a, a Bolivia. <Susurra>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 Fiesta mayor. Ya regresa. Fiesta mayor.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 recta final de su programa Fiesta Mayor señores y señoras mi querido Maxicho sus contactos por favor hemos de, el resultado de sus riquísimos wish lulus como dicen nuestros hermanos de Moxauma así <risa> es queridos amigos al 762 78077 las 24 horas tenemos a Moxauma aquí para las pedidas de mano también Hola. para los matrimonios sí, tomar en cuenta que ya de una vez se retome esas tradiciones Esa es nuestras, tienda, ¿no? nuestras sí, sí. que teníamos en los matrimonios para ir a era los prestes, para ir a coger a la futura esposa. esposa. Exacto, mi querido Maxicho. Es. Bueno, entonces el próximo sábado estamos con más novedades aquí claro en Superama sí. Fiesta Mayor. Como siempre ha sido un gusto tenerlo, mi querido Muchísimas Maxicho. gracias, y a, queridos amigos. Dios los bendiga. Y a ustedes, gracias por la preferencia. Nuevamente el próximo sábado a partir de las 8 de la noche en Fiesta Mayor. Nos despedimos con la buena música, música de nuestros ancestros. Gracias a Moxa Uma por estar con nosotros también. Y será esta otra oportunidad con ustedes en la despedida. ¡Moxa Uma! ¡Chao familia! ¡Lia!